colapsaron los comicios bueno, bueno ahí, están, ahí están los, los resultados diario, de, la, eh. de la ONU eh, con respecto a lo que fue la suspensión de las elecciones el pasado 15 de febrero donde eh, afirman ellos que no tuvo na, no, aquí no hubo ningún tipo de sabotaje y este técnico y este oficial de la policía tampoco tuvieron nada que ver fue por la incapacidad Mala. por decirlo sí, de una también. manera como dice la, la ONU de la Junta Central Electoral que fracasó las la, la, la elecciones del pasado 15 de febrero. Y otra información en el mismo listín diario, dice que la OPS, la Asociación Panamericana de la Salud, dice que lo fuerte tiene, va a llegar, o sea que aún estamos en el ojo del huracán con esta pandemia. así y otra información que trae mismo el listing y ahora, por favor, dale, dale para atrás, Que dice: Defensa y policía llaman a respetar el toque de queda. Era lo que comentábamos no en sí, sí, la claro. Hay que respetar, vamos a evitar, a evitar que la policía y, y el Ministerio de Defensa sea más drástico Para que para no permitirle que llegar a, a esa drasticidad, vamos a respetar entonces el llamado a toque de queda a 5 de la tarde y hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Seguimos. voto electrónico colapsó porque fue mal dice Eduardo Eduardo no me lleve así diablo, es, es como la calle, como caña para ingenio decía sí sí así es otra información ya sí se ya sí, Eduardo puede puede seguir otra información lamentable Sergio Romero sí. y amigos televidentes y fue la legendaria personaje de nuestro, de, nuestro, de nuestro país exfuncionaria del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís por mucho tiempo falleció en el día de ella, así que socorro cariñosamente, cocó esposa de nuestro amigo también arquitecto Liu eh, Concepción así que paz a los restos de Doña Socorro Vargas oye eso, video que canta el momento en que un hombre aún con el toque de queda, trató de robar increíble y vuelta sí. la Universidad Autónoma de Santo Domingo desarrolla ventilador para pacientes afectados con coronavirus, que bueno se parte, se... es que la necesidad, la necesidad es la madre de los inventos Re recuerda que lo hemos repetido en múltiples ocasiones que eso es responsabilidad de nuestras universidades también desarrollar esa capacidad Mira. de investigación y hay una respuesta aquí en la zona franca aquí las universidades aquí, y todas esas instituciones, to todo eso, de qué material de, eh, de higienización, material de protección, deberíamos estar haciéndolo aquí por paquete, por grupo, ya, hace mucho. Así es. Obama apoya la candidatura de Biden, o sea, la, ese eh, tiene el carril de adentro, están en política fuerte en los Estados Unidos aún con el coronavirus. Así es. Estados Unidos anuncia un acuerdo para rescatar a las principales aerolíneas del país. Le va a duro esto a las aerolíneas, ya que estaban primero colapsando. Vamos a, primero vamos a salvar vidas. Tú decir, sabes que pensar, las, aerolíneas estaba, las aerolíneas estaban colapsándose, las aerolíneas estaban, se habían quebrado de las principales del mundo. Va, vamos habían a quebrado. salvar vidas para después salvar negocios. Sí, sí eso, eso es cierto, eso es cierto el precio del oro toca un máximo de siete en sus siete años por el miedo a la recepción. O sea, ustedes saben que de por sí, de por sí, históricamente, la, la, la, la, la forma más fácil de atesorar y la forma más segura de atesorar ha sido el oro. ¿Sabían eso? Por eso es el gran valor. Bueno, los países, oye esto, Sergio Antonio Romero y amigos televidentes, los países que mejor enfrentan el coronavirus son los gobiernos, eh, los gobernados por mujeres. Dice claro. hay un común denominador entre los países que mejor están manejando la crisis del coronavirus, son gobernados por mujeres, desde Is Islandia hasta Taiwán. Eh. Bueno, eso Pero, quiere decir que la mujer eh, como que mira un, chin, un paso adelante. Como que mira, mira, mira, mira hacia el horizonte, no se mira a los pies. Es ese amor, serio, esa sensibilidad natural. Claro. Es ese ser divino que es la mujer que le permite. Y por eh, conciliar, la mujer es difícil que busque, que busque culpable. Las mujeres no buscan culpable, las mujeres buscan soluciones. Así y es. Va, eso, los, por eso Le vamos a pedir al ministro que no busque culpable. Los surcoreanos acuden este miércoles a las urnas. Para elecciones legislativas bajo estricta medida de seguridad por causa de la pandemia del coronavirus. Pensé que nada más los dominicanos que estamos pensando en eso. Pero bueno. Sí, pero, sí, pero si tú te fijas, pero si tú te fijas, las medidas que ellos tomaron y que van a tomar para eso son medidas que son prácticamente las que tú estás utilizando en los, super, en los, en los, super, en los supermercados allá y todo eso. Pero aquí no. Recuérdate que aquí, aún, aún habiendo. ¿Eh? casos de coronavirus en el país dejaron que hicieran unas elecciones me todo, todo el mundo me y juntado sí, como decía, eh, como, el, eh, el, como dicen eh, en el campo desde mi, desde mi punto de vista ser romero como quiera es un riesgo eh, Sí, es un riesgo eh, se van a y, y más, en este pues, país, más en este país es no, un riesgo el, alto en cualquier parte del mundo claro. es un riesgo y de nosotros mucho más, pues mucho más pepe, pues, ahí por último serio por último, vamos a. Dice: Estados Unidos registra el mayor número de contagios y muertes sí. por el COVID-19. El país sufrió el mayor número de fallecimientos en un solo día. Por encima Después, de Italia, por, en, por encima de todo el mundo. A 2.400 víctimas, eh, o sea, supera ya los 26.000. El de infectado es de 600 Y, y, de, y yo, creo, yo creo que hay más dominicanos muertos ahí, en esa cifra, que lo que tenemos nosotros aquí. Me con esa, No con tenemos esa, última, esa cifra, pero yo creo que sí. Con esta última información, pues nosotros llegamos al final de este contacto diario en el día de hoy. Agradecer, como siempre, su amable sintonía. Agradecer de manera especial a Edward, que ha hecho de manera magistral que este espacio salga cada día con este compromiso que tenemos nosotros de llevarle orientación e y mantener informada a toda la región, el país y el mundo a través de este canal 8 del Grupo Telenor y la Plataforma Digital